I don't Terapia de bote, invertimos en el bloque me tiene al ojo que lo puto billete No tengo Paypal, yo no sé de cheque Me dice que pare, me falta billete Corre tu vete, no sé lo que quiere Yo sé lo que quiero, Hasta gastarle que sume Pa'l barrio y dinero, solo para aquellos Que sí que estuvieron, por los malos pasos Que he dado, por todo lo bueno y lo malo Recuerda que nula desde bien temprano para eso estoy ready, solo sé pa' money Me tiene al ojo que lo puto billete Puesto pa' más, me falta billete Corre tu vete, dudo que no peques A bichi de peque, me dijo que ya no me quiere ¿Será que es por money? Ahora que estoy trendy Me llaman al móvil Tengo Paypal Yo no sé de cheque Me dice que pare Y estoy al arete No sé dónde acabo La cosa es que sigo Por puto billete Vete Ya sé que ya no me quiere Quiere mi billete Fuck Te invertimos en el bloque, me tiene a ojo lo que los lo puto billete, no tengo paypal Yo no sé de cheque, me dice que pare Me falta billete, corre tu vete No sé lo que quiere, yo sé lo que quiero Gastarlo y que sume, para darle dinero He estado corriendo, pensando en el tiempo Que paso contigo, y solo me sano Cantando como te lo digo Sabes que me nulo, pierdo mi camino De noche no duermo, despierto rayado Es por dinero el camino que sigo Me tiene cansado, pensando tengo que gastar Pensando en que tengo que ahorrar Quitarme problemas, comprar una casa al lado del mar Esta es mi vida, tú ya sabrás ¿Cuál es tu camino? ¿Quién te va a tirar? A veces te ciega la vida y toca reaccionar Menuda putada que no sepa ahorrar Parecen los lunis o Winnie the Pooh Yo andaba en el guero buscando mi flux Me dicen que hace yo sigo a los fox Buscando billetes metido en el blog Me tiran por monillos yo sigo cantando Siempre arrebatado como Majin Buu Me como dos pepas y me da la luz No sé lo que hago, me pierdo en el hood Yo no tengo suerte la busco en Youtube Me estaba mirando mm. Mirando pensando en que no va tan mal Si quieres te muestro que no es igual La mierda que cantas no es una real Tienen visitas pero no es verdad Si te cuento qué pasa no me creerá Vive la película, no es realidad Hablan de tranzas, de pinchos, de gente No sé quién es quién, me monto en mi nube Y a ellos que les den, confío en mi gente No en tu interés, yo sé quién ves No a quién tú crees Yo debo, te invertimos en el bloque, me tiene el ojo que Lo puto billete, no tengo paypal Yo no sé de cheque, me dice que pare Me falta un billete, corre tu vete. No sé lo que quiere, yo sé lo que quiero y que sume pa'l barrio dinero He estado corriendo pensando en el tiempo Que paso contigo, yo solo me sano Cantando como te lo digo Por los malos pasos que he dado, por todo lo bueno Y lo malo, recuerda que nula Desde bien temprano, Para eso estoy ready Solo si es pa' money, me tiene tienen lo que Lo puto billete, puesto pa' hacer más Me falta billete, corre tu vete Dudo que no peque, será que es por money Y ahora que estoy trendy, me llaman al móvil No tengo paypal, yo no sé de cheque Me dice que pare, yo estoy al garete no sé dónde acabo, la cosa es que sigo por puto billete